Miguel Antonio Muñoz Taveras, mejor conocido como Getón, quien fue apresado el fin de semana pasado, acusado de intentar agredir a su madre. Visitó las instalaciones de Telenor para desmentir haya cometido la agresión. Narra su versión del hecho. Yo fui detenido porque llegué a la casa llamando a mi madre, mami llamándola, entonces cuando llego a mi casa llamándola, el hermano me vive en la casa de mi mamá.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 que yo estaba poniendo con mi mamá, porque es lo que quiere que yo no vaya a la casa de mi mamá. Muñoz Taveras, quien muestra golpes en su rostro del altercado, afirma que son cinco hermanos y que la relación con dos de ellos, lo que asegura lo golpearon, no es buena. No sé el, el hermano mío que me agredió se llama Álvaro Luis Hernández, el otro Carlos Manuel, pues yo no quise hablar de eso.